Bueno, Muy buenas tardes, mi nombre es Yair Vargas Olguín. Eh, soy neumólogo pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana, yo me dedico a atender pacientes pediátricos desde recién nacidos hasta la edad de 18 años, eh, la Fundación Neumológica Colombiana es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención médica integral del paciente con enfermedad respiratoria y, promoción, y a promocionar la salud. Hoy les hablaremos de la importancia de la prevención de las infecciones respiratorias en los niños y adolescentes. Bueno, el día de hoy queremos darle una calurosa bienvenida a todas las personas quienes se han vinculado a esta charla en vivo a través de Facebook, Agradecemos su participación y quisiéramos saber de qué ciudades nos están escribiendo. Habitualmente nosotros atendemos pacientes de todo el territorio nacional. El área de influencia de la Fundación Hemológica Colombiana es básicamente bastante amplia. Cundinamarca, Santander, Boyacá, incluso tenemos pacientes que tenemos en San Andrés y Providencia, también tenemos pacientes en la Amazonía, en fin, eh, me siento muy orgulloso de estar trabajando en esta prestigiosa institución que tiene un impacto importante en, en, esta, en este tipo de patologías de nuestros niños. Entonces le damos una calurosa bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento, veo uh, ya varias personas conectadas en el chat, Caterine Mayorga, Adolfo Germán Rincón, Milena Albarracín, Marta Peña, Lili Barón, para todos ustedes les envío un, un caluroso saludo y les agradezco por su permanencia en esta en charla del día de hoy. Al terminar la actividad les vamos a pedir de por favor que llenen una, una breve encuesta en, el, en el, la descripción de este video van a encontrar un link para diligenciar eh, una encuesta que esta retroalimentación que ustedes nos dan para nosotros es muy valiosa porque esto nos va a permitir mejorar en nuestras próximas charlas. Y eso es de vital importancia para el desarrollo de estas actividades. La información presentada a lo largo de este en vivo,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 En caso de tener dudas frente a síntomas o a tratamiento farmacológico, contáctese con su EPS para solicitar una cita médica. Mientras terminan de conectarse más personas, ya vamos a dar inicio a esta presentación. Esta es la institución donde yo laboro, es la Fundación Neumológica Colombiana, es una institución... Eh, que está localizada al norte de la ciudad, en la calle 163A, junto a la Fundación Cardioinfantil. Bien, entonces vamos a iniciar mientras se eh, terminan de conectar más personas al video. El título de la, de la presentación del día de hoy es ¿Cómo prevenir las infecciones respiratorias en la Fundación Neum eh, en los niños y básicamente como objetivos principales es esta charla está dirigida al público en general que pueda tener interés en cómo conocer las medidas de prevención de infecciones respiratorias es de interés general, pienso yo que a pesar de que se dirige hacia población pediátrica hasta los 17 años es eh, probablemente muchas de las recomendaciones que vamos a dar ahorita sean de interés general y que puedan también ser difundidas a otras personas que tengan familiares eh, pediátricos. Bueno, eh, como preámbulo vamos a, como introducción, a definir qué es una infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda es un grupo de enfermedades de origen infeccioso que pueden producir afectación del aparato respiratorio habitualmente cuando hablamos de infecciones respiratorias, hacemos referencia a que son causadas por diferentes eh, etiologías. Básicamente la, etiología, la principal etiología es la etiología viral en un 85-87% de los casos en pediatría, seguida de las eh, infecciones de origen bacteriano, pero también tenemos infecciones respiratorias ocasionadas por hongos y por parásitos. Desde el punto de vista anatómico, podemos dividir las infecciones respiratorias en dos tipos. Están las, vías, las infecciones respiratorias de vía aérea superior y las infecciones de vía aérea inferior. Entonces, aquí en el, en el gráfico está dibujado eh, cómo las vías aéreas superiores pueden ser afectadas básicamente la nariz, la faringe, las amígdalas, los oídos, los senos, los senos paranasales, las infecciones de vías aéreas inferiores son las que se encuentran localizadas en el tracto respiratorio inferior cuyo límite es la región glótica, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Precisamente estamos haciendo esta charla debido a la preocupación que como profesionales de la salud tenemos en la actualidad debido a que estamos en una, eh, en una eh, dispare de casos, si lo podemos llamar así, se dispararon los casos de coronavirus en el país y básicamente hay que tener en cuenta que la transmisión de enfermedades infecciosas es la, una de las, de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos como responsabilidad. Desafortunadamente, eh, las medidas que ha adoptado el gobierno no han mostrado realmente tener un efecto tan positivo probablemente porque el ritmo de vacunación no se ha logrado de llevar a una velocidad suficiente como para que empezaran a disminuir los casos y es que con el coronavirus tenemos eh, una, cara, una de las características principales y es que su alta virulencia y contagiosidad es eh, la dificultad. Se sabe que cada persona que tenga contagio con el virus puede llegar a infectar a tres personas y cada una de esas personas puede infectar a otras tres y así sucesivamente. Por lo tanto, la exposición a este virus y el contagio se da de manera exponencial. En otros países que ya han tenido este, este problema lo han sabido afrontar y cuando han detectado el aumento de los casos se ha logrado nuevamente Establecer medidas estrictas de cuarentena y confinamiento en casa y está demostrado que eso disminuye la tasa de infección, como es el caso de Reino Unido. Desafortunadamente no sabemos en Colombia por qué razón eh, en esta situación que tenemos, la, la, cuando tenemos los, la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de muertes desde el inicio de la pandemia, se han abierto bares, discotecas, cines, restaurantes, colegios, en fin y eso es algo que ya definitivamente tenemos como individuos asumir la responsabilidad y tomar las precauciones para evitar que nos enfermemos para hacerles un, un recuento para, el, eh, para esta semana eh, de, de, este, de este mes que termina hemos tenido en promedio más de 600 muertes, casi 700 muertes diarias de COVID. Ya completamos aproximadamente eh, 105 mil eh, fallecidos en Colombia. Y la, las curvas que les estoy mostrando, cualquiera las puede consultar en, en, en Google y se darán cuenta que eh, comparando con los picos respiratorios previos en junio y en diciembre, de, del año pasado, este pico ha sido mucho más fuerte. Ya tenemos más de 4 millones, casi 200 millones de casos y 105 mil muertes y básicamente el ritmo de vacunas no ha, no ha sido, eh, el, no ha llevado la suficiente velocidad para lograr la, la, la inmunidad de rebaño. Apenas llevamos 6 millones 137 mil dosis completas de vacunas, es decir, los pacientes que han tenido dos dosis de vacunas y esto solamente llega al 12.4. Se estima que para alcanzar la, la, la inmunidad de rebaño se requiere del 75 al 80% en adelante. Eh, fíjense que a nivel mundial ya vamos casi 4 millones de muertes y Colombia ya está dentro de los 10 primeros lugares con mayor tasa de mortalidad infantil eh, en general sin embargo eh, en otros países ya han, han tenido unas medidas mucho más estrictas que en Colombia y el otro problema que tenemos actualmente es que la cepa delta que tiene un origen en India actualmente ya se ha podido documentar mediante secuenciación del gen de este virus esta variante ya se encuentra en Colombia sin embargo eh, quería mostrar también que este problema de las infecciones respiratorias en niños o a nivel global siempre ha sido un problema de salud pública. Lo que pasa es que en una pandemia cuando se paraliza la economía, cuando se afecta a la mayor cantidad de población sin discriminar eh, estrato social a nivel socioeconómico eh, y que se paralizó completamente toda la actividad y tuvo un impacto no solamente en la economía sino en en la vida de todos los seres humanos, pero quería traer esta diapositiva en la que muestra que antes de la pandemia ya las infecciones respiratorias estaban dentro de las 10 primeras causas de muerte a nivel global y siempre ha sido la tercera causa de muerte en niños menores de 5 años. Se calcula que cada año mueren 4 millones de personas por infecciones respiratorias, que eso es más o menos comparado a la cantidad de muertos que llevamos en pandemia. Obviamente hay unos pacientes que tienen mucho más riesgo y en términos generales los niños menores de 5 años y los abuelitos, los mayores de 60 años, son quienes más tienen riesgo de presentar complicaciones derivadas de estas infecciones respiratorias. Se calcula que en el 2019 en Colombia se realizaron más de 60 millones de consultas por infección respiratoria y el 70% de estas consultas era en niños menores de 5 años. Las principales causas, como les decía, son de origen viral. Sin embargo, eh, los virus eh, han sido un problema, no es solamente el COVID y desafortunadamente la mortalidad previamente a la pandemia se modificó. Antes veíamos mucha infección por virus incitial, influenza, parainfluencia y adenovirus que eran los principales virus ocasionantes de las infecciones respiratorias en niños y pues esto se redujo de una manera importante en las consultas muy probablemente derivado de la ausencia de la asistencia al colegio para entender cómo podemos como individuos contribuir a la atenuación o evitar que se propaguen las infecciones respiratorias tenemos que tener claro que las enfermedades infecciosas tienen tres componentes principales que definen si se presenta o no la enfermedad en primer lugar Factores del huésped, es decir, factores relacionados con las personas, como la edad, el sexo, el perfil genético, los antecedentes de enfermedades previas, el estado inmunológico, la ocupación, etcétera, pero también está en, el otro, en, una, en uno de los vértices del triángulo lo, el agente, como en este caso del COVID que es un virus, pero como decíamos puede ser virus o bacterias y esto puede ser eh, un, eh, agentes infecciosos, agentes físicos, pero también pueden haber enfermedades por agentes como, por ejemplo, desnutrición. En cuanto a los, a los agentes de las enfermedades, habrían algunas cosas que como individuos podemos hacer para evitar que nos dé alguna infección o una enfermedad. Y el tercer componente en la tríada epidemiológica es el medio ambiente. Factores como la temperatura, la humedad, la altitud, la, el estar expuesto en, en sitios con muchas personas, la disposición de agua potable, de alimentos, etcétera contaminación, pueden ser también un determinante. Entonces, para que aparezcan las enfermedades, cualquier enfermedad, incluyendo las enfermedades infecciosas en el aparato respiratorio, tenemos estos tres componentes. El huésped, que es el, el ser humano, el agente, que puede ser virus, hongo o bacteria, y el medio ambiente alrededor. En esta charla lo que quiero desglosar es cada uno de estos eh, componentes, estos factores, para que podamos ver cómo podemos atener la infección, eh, la propagación de infecciones e ir más allá de las recomendaciones de bioseguridad. En cuanto al huésped, tenemos, tenemos muy claro que en pediatría hay grupos de pacientes de más riesgo. Entre ellos están los niños que nacen prematuramente, que tuvieron soporte ventilatorio al nacer, que tuvieron infecciones respiratorias a temprana edad por infección como virus incitial o adenovirus y que hayan necesitado soporte ventilatorio. Pacientes que tienen enfermedades crónicas como por ejemplo asma, pacientes con síndrome de Down, pacientes con fibrosis quística con enfermedades cardíacas, pacientes con enfermedades renales o pacientes con daños neurológicos crónicos pueden ser más susceptibles que el resto de la población a sufrir las consecuencias de una infección respiratoria, mayor probabilidad de hospitalización, mayor probabilidad de complicación, mayor probabilidad de muerte. Entonces, todas las medidas que nosotros tengamos para prevenir las infecciones no solamente van a proteger a los niños sanos, sino también a los niños que están enfermos. En cuanto a la propagación de los agentes infecciosos, eh, ya durante la pandemia se han hecho muchos estudios que nos permiten determinar cómo es el comportamiento de esos virus. Una persona infectada a través del de estornudo o la tos puede expeler gotas de saliva infectadas con el virus, con la bacteria o con cualquier germen, pero estas, estas gotas tienen eh, diversos tamaños. Las mayores de 10 micrómetros se llaman gotas balísticas, como su nombre lo indica, salen como proyectiles Y se pueden depositar en una persona que esté cerca Si no tienen, una, eh, si tienen un distanciamiento menor a dos metros y si no están utilizando tapabocas Sin embargo, la propagación de estas gotas de mayor tamaño eh, Tienen menor probabilidad de transmitirse con el uso de la mascarilla por eso la principal medida para evitar el contagio del COVID es el uso de mascarilla y creo que esta medida debe ser una costumbre que de aquí en adelante adoptemos como individuos cada vez que tengamos infecciones respiratorias o en el caso de los niños que acuden al colegio que vayan con algún cuadro de infección respiratoria. Sin embargo, las partículas, como les decía, tienen diversos tamaños. No solamente están las partículas de 10 micrómetros, sino también están las de menos de 5, incluso menos de 0.5 micrómetros. Esas partículas que se llaman gotas o aerosoles, microgotas o aerosoles, ya estudios de dinámica de fluidos han determinado que pueden estar en el aire por mucho tiempo en espacios cerrados sin ventilación como en una sala, como en una habitación, como en un restaurante. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta debido a que a través de, de la tos, el estornudo, eh, es la principal fuente de, de, de transmisión. Pero también tenemos la transmisión por contacto. En esta pandemia se hicieron varios estudios, varios experimentos para determinar qué tan viable son las partículas del virus cuando están en, diversas, en diversos materiales. Entonces, se sabe que, por ejemplo, las, las, las partículas del virus pueden estar viables en el aire hasta por tres horas. Eh, el cobre tiene una propiedad de inhibir como la propagación o, o, la, o la viabilidad del virus y pueden estar en este material hasta cuatro horas, pero la mayoría de materiales que son de uso cotidiano en el hogar como cartón, en el, el cartón pueden sobrevivir hasta 24 horas, en el plástico entre 2 a 3 días, en el acero entre 2 a 3 días. Y eso es muy importante porque precisamente se está dando como un, me, un medio de contagio de las infecciones, la infección por contacto, todo lo que toque nuestras manos, sobre todo después de toser o estornudar, puede depositar el virus o solamente por al, haber tosido o estornudado, las partículas de gotitas y microgotas pueden caer en estas superficies y ser viables por mucho tiempo. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, en el plástico pueden estar de hasta en una semana, en el en, en aluminio hasta ocho horas, en el papel pueden durar de 3, en, en un periodo de tres horas hasta cuatro o cinco días, dependiendo de las condiciones ambientales, en el acero puede estar incluso hasta siete días y así en diversos materiales que todos tenemos en nuestras casas. Por eso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar el contagio de infecciones respiratorias es la limpieza de utensilios y de superficies. En el caso eh, de la transmisión por aire, se sabe que esas gotas pequeñas, entre más sean las más pequeñas sean las gotas, se forman como una especie de de, de nube en la que aunque no se perciban esas gotas esas gotas flotan en el aire y pueden estar mucho más tiempo sobre todo en espacios cerrados y poco ventilados inicialmente la OMS no consideraba la transmisión aérea como, un, como de mayor riesgo pero ya se realizaron muchos estudios en medios hospitalarios en los hospitales de Wuhan donde se originó la, la pandemia y se encontró que en, en espacios cerrados se pueden evidenciar rastros del ARN del virus y en ocasiones partículas del virus que pueden llegar a ser eh, viables y que puedan in, potencialmente generar infección. Entonces, eh, lo que nosotros hemos visto es que en los últimos meses los contagios se han dado más que todo dentro de los hogares, entre las familias, cuando han ido a visitar a los familiares, y han estado asintomáticos, pero han estado con el contacto, con el virus, y han estado en ese momento sin desarrollar la infección, pero ya tenían la capacidad de transmisión. Solamente el hecho de hablar, de cantar, de, de, de, de gritar en una habitación puede hacer que este virus permanezca por mucho tiempo. Por eso eh, ya las campañas eh, publicitarias de prensa, radio y televisión han hecho mucho énfasis en que la mejor manera de mantener a raya las infecciones respiratorias es mantener distancia social, sobre todo si usted piensa que puede tener algún síntoma. Aprender a toser y a estornudar adecuadamente, poniendo siempre un pañuelo o el codo para poder estornudar. Eh, el lavado de manos es una de las medidas también que funciona muy bien. Eh, si los niños tienen algún problema alérgico en la piel o si tienen problemas irritativos en las vías respiratorias, puede ser agua y jabón no alcohol. Y la limpieza de superficies y todo lo que esté en contacto con nuestras manos. Las parillas de las puertas, los teléfonos celulares, las tablas, los teclados de los computadores, los interruptores eléctricos, los controles remotos. Entonces, en cuanto a las primeras medidas, ya sabemos, mantenga la distancia a mínimo de dos metros. Evite el contacto con personas que estén enfermas. Si usted cree que pueda tener infección respiratoria, use todo el tiempo el tapabocas, incluso dentro de su casa, eh, y recuerde que algunas personas pueden estar asintomáticos Y que las partículas pueden durar suspendidas dentro de una habitación Incluso por varias horas La mejor manera para evitar eso es No hagan visitas eh, con muchas personas dentro de la vivienda Mantengan las habitaciones muy ventiladas eh, Hagan de cuenta, por ejemplo, que una persona que fuma una persona puede estar fumando dentro de una habitación y alguien entra y, y percibe el olor al cigarrillo y le da tos. Y ese olor al cigarrillo puede durar muchísimo tiempo ahí y puede ocasionar molestias. Eso mismo puede pasar con el, con el virus. Pero si usted abre la ventana, el aire circula, el olor al, al humo del cigarrillo puede desaparecer. Eso mismo es lo que nosotros pensamos que puede ocurrir si usted mantiene las ventanas de sus casas y de sus salas y de sus habitaciones abiertas. El uso de la mascarilla indudablemente ha sido de las medidas más importantes que, han, que, han, que hemos tenido para evitar la propagación de infecciones respiratorias. Recuerde, si usted tiene síntomas, úsela, pero si antes de utilizarla las las manos, siempre cubre nariz y boca y asegúrala por debajo del mentón, Ajuste la mascarilla contra los lados de la cara y las tiras detrás de las orejas y que se mantenga en una adecuada posición y que no se vaya a desacomodar. Obviamente pueden eh, que deban respirar fácilmente. Procuren que utilizar mascarillas como las que se muestran en, en la diapositiva, que son de, de uso quirúrgico. Eh, estas mascarillas realmente se han mostrado que son muy eficientes. Evitar las que son de tela porque no se ha demostrado que funcionen. En cuanto a las vacunas, cuando hayan disponibilidad de vacunas, no duden en vacunarse. Ya nosotros hemos visto por experiencia en otros, en otros países cómo las vacunas han reducido drásticamente la mortalidad de los ingresos a UCI y la situación de emergencia. Nosotros en Colombia desafortunadamente vamos en el 12% y la velocidad con que se hizo la vacunación no se correspondió con la, con, con la situación actual en cuanto al huésped ahora vamos a hablar del huésped hablamos primero de la gente ahora vamos a hablar de la gente y también estuvimos hablando de la parte medioambiental cuando nosotros hablamos del de sistema inmunológico las personas siempre nos imaginamos como una especie de soldados o un ejército de células que nos protegen y son un escudo para protegernos de las infecciones. Pero no solamente el aparato inmunológico está compuesto por células en la sangre. Nosotros tenemos unas barreras naturales que nos protegen de las infecciones y son muy importantes mantenerlas íntegras. La principal de ellas es la piel. Cuando nosotros tenemos alguna herida o una lesión de la piel, o la piel está muy irritada, esas fisuras pueden dar facilidad a que ingresen virus o bacterias. Y eso puede, pues, ocasionar algún tipo de infección. Las lágrimas, la saliva y el moco contienen enzimas que son como unas sustancias químicas que tienen la capacidad de eliminar los virus. Eh, por esa razón es muy importante que tengamos presente que tenemos que mantener nuestras barreras cutáneas, barreras mucosas completamente indemnes. En el aparato respiratorio está compuesto por un, una cantidad de células ciliadas que tienen como pelitos y también tienen una especie de capa de moco. Esta capa de moco atrapa todas las partículas que entran en nuestras vías respiratorias y genera el atrapamiento no solamente de las partículas de contaminación, sino también la capacidad de atrapar virus y bacterias. Las células ciliadas del aparato respiratorio también tienen una propiedad inmunológica y unas células que producen anticuerpos capaces de matar la infección en ese sitio. Entonces, eh, el aparato respiratorio, como tal, el tubo respiratorio, la nariz, la faringe, los bronquios, eh, tienen esta capacidad como barrera inmunológica para protegernos de infecciones. Así también el aparato digestivo. El aparato digestivo tiene en su interior una población de microorganismos benéficos que viven en nuestro organismo que habitualmente lo llamaban, lo llamaban eh, este, flora bacteriana. Ahora esto ha tenido otro nombre, ahora lo llamamos microbioma o microbiota. Entonces, para cuidar nuestras barreras naturales, el aparato respiratorio y nuestro, nuestra microbioma, tenemos que tener presente que tenemos eh, muchos factores que pueden estar expuestos y que pueden lesionar nuestras vías respiratorias. Eh, ta, eso puede ocurrir fuera del hogar como dentro del hogar. Condiciones como contaminación ambiental, vivir cerca a fábricas, vivir cerca a avenidas principales que sean muy transitadas y que sean muy expuestos a estas partículas de contaminación pueden llegar a ser muy irritantes y dañar la integridad de la mucosa protectora de las B respiratorias y esto predispone a que usted tenga una enfermedad respiratoria o una infección. La mejor manera de prevenir eso es siempre salir con la boca y la nariz cubierto cuando usted tenga exposición a esto. Dentro de las viviendas es muy importante evitar utilizar fuentes de combustión como leña, carbón, estufas, de gasolina, etcétera, porque la combustión de esto genera también partículas dentro de la vivienda que van a afectar a las vías respiratorias. Dentro de las viviendas es muy importante que en lo posible tengan unos ambientes completamente limpios, que no hayan aglomeraciones, que no, hayan, que no haya hacinamiento entre de las viviendas y que se mantenga todo muy ordenado, muy limpio y libre de polvo. El uso del cigarrillo. Muchos de los papás que tenemos nosotros en la consulta fuman y eso ha afectado terriblemente a los niños. ¿Por qué? Porque el, el cigarrillo tiene más de 1.500 sustancias tóxicas que dañan la integridad del aparato respiratorio y, pre, y predisponen a que esté inflamado y por lo tanto a que empiecen a enfermarse más. La, la microbioma o la microbiota, como les hablaba, que antes se conocía como la flora bacteriana, Imagínense que el ser humano es el hogar de miles de millones de, de estos microorganismos. Se estima que por cada célula que tenemos en el cuerpo humano, también hay una, hay un, hay un, hay una eh, especie de bacterias, bacterioides que son benéficos para nuestra salud. Cuando adquirimos la flora bacteriana o la microbioma? Desde el momento en el nacimiento, Factores como el nacer por parto, por parto normal es un factor muy importante porque en el nacimiento a través del parto en el canal vaginal que está colonizado por lactobacilos, esos lactobacilos ingresan e entran en contacto con la piel del bebé y con las mucosas del bebé y con el tracto digestivo del bebé. Esto facilita que las vías aéreas, que las vías digestivas estén colonizadas por este tipo de microorganismos benéficos y esto nos ayuda, también la alimentación por, con leche materna favorece el crecimiento de, de, de la microbioma en el, en, en el niño este, factores dietéticos también influyen muchísimo en, en que tengamos una flora intestinal eh, saludable vamos a llamarlo por su nombre, microbiota o microbioma y esta flora eh, intestinal se, se puede sufrir cambios drásticos de acuerdo a los hábitos que cada ser humano tenga. Entonces, cuando ya sabemos por muchos estudios de laboratorio que la microbioma o la microbiota tiene una función muy importante y es servir una barrera para evitar que ingresen virus y bacterias. Ellos están habitando nuestra piel, nuestro tracto respiratorio, nuestro tracto digestivo. El estar ahí todo el tiempo evita que los virus y las bacterias tengan sitios de adhesión. Entonces, esto mantiene nuestra integridad intestinal, las barreras mucosas, como les decía. La microbiota ayuda a que el sistema inmunológico funcione mucho mejor, ayuda a madurar los linfocitos, ayuda a que se produzca mayor inmunoglobulina A, que son los, que son los anticuerpos evita que haya muchísima inflamación durante el, eh, en un proceso infeccioso entonces balancea, cuando hay un proceso inflamatorio sea menos severo este, y, este, y este cuando hay una alteración en, en la microbioma pueden aparecer enfermedades como obesidad enfermedades autoinmunes alergias, asma enfermedad inflamatoria intestinal cáncer, etc entonces necesitamos cuidar también nuestra microbiota. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente con una dieta muy balanceada, una dieta adecuada. Desafortunadamente nuestros hábitos de alimentación no son los mejores. Tenemos mucha alimentación con comida chatarra, con calorías vacías, con comidas muy procesadas y nos hemos olvidado de comer como comían nuestros abuelos, que eran mucho más sanos que esa alimentación que tenían ellos. Eh, generaba eh, sustancias como probióticos que eso generaba mejor, mejor producción de nuestra microbiota entonces esa es nuestra barrera ¿cómo nosotros vamos a cuidar nuestra microbiota intestinal? necesitamos hacer ejercicio, necesitamos descansar lo suficiente tener una alimentación balanceada con eh, carbohidratos pero también los, pre, los probióticos, en, en, en comerciales han salido eh, promocionando los probióticos, que son como unas sustancias que son fermentados, como el yogur, eh, etcétera, que estas sustancias fermentadas eh, son de las que se alimenta la microbiota y favorece un crecimiento saludable de estos microorganismos en nuestro intestino. También es importante el consumo de fibra, todo lo que contiene fibra tiene un compuesto de celulosa que es como una, molécula de glucosa que nosotros no digerimos pero nuestra microbioma intestinal sí lo consume y lo mantiene saludable también los frutos rojos espinacas granadas que son granadas que son frutas que son polifenoles también mejoran la flora que tenemos en todo nuestro organismo una manera también para cuidar nuestra microbiota y evitar que nos enfermemos y mejorar nuestra barrera inmunológica es el uso racional de los antibióticos. Cuando nosotros utilizamos antibióticos por una infección como una gripa o una amigdalitis viral, cuando los utilizamos de manera indiscriminada, lo que estamos haciendo es, uno, generando resistencia bacteriana y dos, acabando con nuestra microbioma que básicamente estamos facilitando los procesos para que microorganismos patógenos nos enfermen. Y finalmente el sistema inmunológico, que está conformado no solamente por órganos y por células, sino también por sustancias químicas llamadas eh, interleucinas, anticuerpos. Tenemos un arsenal en nuestro organismo responsable de la detección de agentes que, no son, ah, que son extraños y que pueden generar una infección. Nuestro sistema inmunológico está conformado por los tejidos linfoides que están en las amígdalas, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, la médula ósea y el intestino en, unas en una estructura que se llaman las placas de Peyer. Estos son los lugares o la fábrica donde se producen los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tienen diferentes funciones: están los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T. Se, son unas células que tienen diferentes funciones que sirven para atacar diferentes tipos de gérmenes, sobre todo pues bacterias. Los linfocitos B son, son células que ya han tenido una, eh, ex, una exposición previa y que generan una memoria inmunológica para producción de anticuerpos. Esta es una manera, la manera natural como el organismo se protege es que después de que usted tenga una infección, sus linfocitos B han reconocido previamente un antígeno, una bacteria, un virus o un hongo y genera anticuerpos dirigidos contra esta especie, este especie de germen específico. Y esto es lo que desarrolla una respuesta inmunológica. Con las vacunas lo que nosotros buscamos es que precisamente se desarrolle la producción de anticuerpos de manera, artifici de manera artificial. Esta, esta semana... Eh, vamos a hablar ahora acerca de la lactancia materna, esta semana tuve la posibilidad de, de ver una columna de opinión de una periodista que se llama Paola Ochoa que salió en el tiempo, es una, es una columna en la que de manera eh, digámoslo así sin conocimiento se hace una crítica bastante dura acerca de la lactancia materna eh, aparentemente los pediatras somos una secta de médicos poco coherentes y tiranos que no queremos eh, sino que las pobres mamás víctimas están en nuestras manos y queremos únicamente que se alimenten con leche materna en los primeros seis meses de vida y cito, cito lo que dice esta periodista Negocios y pediatras que adoctrinan con la idea de que la leche materna es el único alimento permitido durante los primeros seis meses de vida. No importa que existen jugos, frutas, papillas, agua, leche de vaca o leche de tarra formulada. Es el mandamiento incuestionable de la OMS y de Sociedad Colombiana de Pediatría. Fanatismo que no tiene en cuenta el punto de vista de las madres. Eh, dice ella que eh, hay estudios que podrían explicar... ¿Cómo es posible que en, en países como Estados Unidos, Francia, Irlanda, Bélgica, Estonia, Letonia y Dinamarca, que tienen una baja tasa de lactancia materna, tengan unas tallas tan altas? Finaliza diciendo, la tierra no es plana, ni la lactancia materna tiene que ser única y exclusiva por los primeros seis meses de vida. Hay un universo infinito de posibilidades de complemento que pasan por frutas, jugos, cereales, papillas, leche de vaca y leches formuladas que sirven para acelerar crecimiento y estatura Italia. talla, nos comportamos como vacas sin cuestionar a nuestros intocables y adoctrinados pediatras. Bueno, cuando leí esta columna tuve varias reacciones, la primera me causó gracia, me dio risa la verdad, porque empecé a, a, a, a leer cosas que no tienen ni sentido ni lógica y que son muy disparatadas, luego me asaltó una preocupación. ¿Por qué? Porque, pues, es, aunque sea una columna de opinión de una periodista, esto, esto fue publicado en un, en un medio masivo de difusión como un, como un periódico como El Tiempo, que El Tiempo a través de Internet lo puede leer a nivel internacional. Y fíjense que el, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación es tan grande que desafortunadamente este es uno de los casos en los que, definitivamente nosotros como médicos tenemos que ser enfáticos y coherentes y no permitir que la opinión pública permita que opiniones sin conocimiento científico puedan ver vulnerado el derecho a de la salud de los niños lactantes entonces no es capricho de los médicos, no es capricho de la Organización de la Mundial de la Salud son hechos científicos si hay algo que tiene estudios en medicina, es el tema de la lactancia materna. La lactancia materna proporciona los nutrientes necesarios en proporción y temperatura adecuados, se digiere y se asimila con facilidad, proporciona anticuerpos de la madre y alarga el periodo de inmunidad natural. Eso quiere decir que los niños están recibiendo anticuerpos de la mamá. O sea que la, los primeros meses el bebé no tiene la posibilidad de fabricar las inmunoglobulinas necesarias para defenderse Depende de la inmunidad que transmite la mamá a través de la leche materna Reduce la predisposición a enfermedades respiratorias Previene alergias, disminuye el riesgo de obesidad Favorece el correcto desarrollo de la mandíbula, los dientes y el habla Una, por, una parte muy importante es que crea un fuerte vínculo entre la mamá y el hijo El desarrollo neurológico y cognitivo es mucho mejor Cuando los niños han recibido lactancia materna el desarrollo intelectual y motor de los niños amamantados sobresalen en las pruebas de desarrollo intelectual y motor. La lactancia materna salva vidas, evita la morbilidad, la mortalidad, promueve el desarrollo físico y cognitivo. Además, es sustentable, viene en, viene en su propio envase, no necesita calentarse, no consume agua, no necesita eh, ningún tipo de empaque. Y es completamente gratis. Para las personas que quieran hacer el ejercicio, pueden entrar a PubMed que es la principal biblioteca de referencia de artículos científicos, en la que ustedes pueden encontrar que existen más de casi, casi 400 mil artículos diferentes que hablan acerca de los beneficios de la leche. Por lo tanto, con esto es lo que quiero dejar en claro a las mamás y papás de niños que tienen bebés en periodo de lactancia es, uno, la leche materna exclusiva los primeros seis meses de vida, complementaria, la dieta complementaria después de los seis meses de vida, la lactancia materna se puede, se puede, se puede prolongar incluso hasta los dos años. Recordemos que vivimos en un país en vías de desarrollo con una tasa de pobreza de casi el 50% y que este tipo de medidas tiene un impacto increíble en la salud en la salud pública, sobre todo infantil. Bien, eh, también tenemos que tener presente las vacunas. Las vacunas eh, son en el último siglo el mejor invento que ha tenido la medicina porque es la intervención que ha, ha ocasionado la mayor reducción de muerte, de, morba, de morbilidad por causas eh, prevenibles por infecciones sobre todo. Se cree que las vacunas salvan al menos 2 a 3 millones de vidas al año en todo el mundo y eh, enfermedades como viruela o polio se han logrado, en el caso de la viruela, erradicación completa, en caso del polio prácticamente erradicado, aunque en algunos lugares aún se ven algunos casos. La mayoría de las infecciones virales y bacterianas que tradicionalmente afectaban a los niños se ha, se ha reducido drásticamente, gracias a los programas nacionales de inmunización en los países desarrollados. Las vacunas eh, definitivamente es la principal arma contra las enfermedades infecciosas por algunos virus o por bacterias. Y es muy importante. Afortunadamente en Colombia no está tan difundido la moda de los movimientos antivacunas que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa y que posteriormente se descubrió que todos esos estudios Estaban mal diseñados y fueron retirados esos artículos y obviamente las, los, los autores de esos artículos fueron puestos en, el, en la picota pública y desprestigiados y sus carreras arruinadas por haber sido eh, ocasionada, por haber ocasionado un impacto en, en los movimientos antivacunas que produjeron nuevamente la de brotes de sarampión y de y que han cobrado algunas vidas. Bien, entonces, eh, no necesitamos ir a la farmacia, no necesitamos eh, suplementos vitamínicos, no necesitamos gastarnos nuestro dinero en cosas como el oxilococcinum, el Grip Gel, eh, con multivitamínicos, con Ensure, cosas como esas realmente eh, ya están en la naturaleza. Entonces, para mejorar el sistema inmunológico necesitamos consumir una dieta suficiente, balanceada y equilibrada con que tenga zinc, vitamina B, vitamina D, vitamina E, vitamina C, todo eso genera que nuestro sistema inmunológico funcione óptimamente. Si usted tiene un estado nutricional adecuado, probablemente la posibilidad de que usted sufra una infección y que sea grave es mucho menor. Si usted sufre de desnutrición crónica y si usted sufre de obesidad, lo más probable es que sea mucho más vulnerable a la presencia de infecciones respiratorias o de cualquier índole y por lo tanto el mayor riesgo de morbid mortalidad sobre todo en los niños hay algo muy importante también que es muy muy importante eh, últimamente se han hecho investigaciones en el campo de la psicología y la psiquiatría y se ha logrado establecer una nueva disciplina que es la psiconeuroendocrinoinmunología. Sí, con Eso quiere decir que nuestra mente, nuestro sistema hormonal, nuestro sistema de defensas están integrados. Por lo tanto, algo que puede tener también un impacto positivo en nuestro sistema inmunológico es aprender a manejar el estrés. El estrés nos está matando. El estrés es la principal causa por la que las personas sufren de infartos, de enfermedades como el cáncer, de enfermedades infecciosas. Y es muy importante tener presente que no solamente se trata de cuidar nuestros órganos. No, no, nada funciona adecuadamente si no nos preocupamos por lo principal, que es nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico. Y eso tiene un beneficio probado ya por la ciencia en, en cuanto a a la prevención de enfermedades como infartos, de cáncer, de depresión, de, de, obviamente, de enfermedades de origen inmunológico. Por lo tanto, la invitación también es a que ustedes aprendan a manejar no solamente sus órganos principales, sino también su mente. Bueno, eso era lo que tenía para el día de hoy. Eh, definitivamente para mí fue un placer eh, acompañarlos en, en este en vivo. Eh, a todos los participantes, les damos las gracias por conectarse a esta sesión. Esta sesión va a quedar grabada en Facebook y puede haberla, verla y repetirla en cualquier momento. Les vamos a pedir el favor que, si es posible, la divulguen, porque este tipo de charlas educativas son fundamentales. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para estar al tanto de nuestras publicaciones y contenidos, no olviden compartir estos en vivos. Les pedimos que por favor diligencien la encuesta de satisfacción que encuentren en el encabezado de este video para conocer la opinión del público y sus temas de interés para próximas transmisiones. No olviden solicitar sus citas y controles en la Fundación de Monarca Colombiana que cuenta con la modalidad de asistencial presencial o teleconsulta y estamos llevando a cabo la atención de nuestros pacientes bajo todos los protocolos de bioseguridad para que acudan de forma segura. Muchas gracias por conectarse y bueno, vamos a dejar un espacio para preguntas. Vamos a, vamos a revisar qué preguntas hay. ¿Cómo mejorar las defensas en pacientes con asma? Definitivamente todo lo que estuvimos charlando en toda la tarde del día de hoy no solamente sirve para los pacientes sanos, sino para pacientes con asmas. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué no se vacunan los niños con problemas pulmonares? Es muy importante, todos los pacientes con enfermedades respiratorias deben vacunarse y hay vacunas eh, incluyendo neumococo, influenza, que es anual, virus incital respiratorio para algunos niños muy pequeños, en fin, tenemos un arsenal de vacunas. Si tienes dudas de cuándo vacunar a tu bebé con enfermedades respiratorias, consulta a tu pediatra para que revisemos el esquema de vacunas y saber, saber cómo, qué, qué, qué vacunas le harán falta. Doctor, buenas tardes. ¿Es conveniente llevar a mis hijos con asma a clases presenciales? Esa es una de las preguntas principales que tenemos ahorita en la consulta. Eh, yo pienso que el tema de asistir a clases cuando la pandemia está tan disparada creo que hay que contemplar muchos factores y cada caso en particular si yo tuviera un hijo que es adolescente que se, se sabe cuidar muy bien que no se va a quitar el tapabocas que su asma está bien controlada que mantiene el distanciamiento social y que las condiciones del colegio sean las adecuadas podríamos considerarlo pero en niños pequeños en niños, en niños pequeños eh, Que es más difícil Que se den el tapabocas Que mantengan las distancias sociales Y que estén lejos de los otros niños Es muy difícil que esto se dé Tengan en cuenta también Que los niños aún todavía Solamente están vacunando mayores de 16 años El ritmo de vacunas va muy lento Los niños pueden estar asintomáticos Llevar el virus a la casa y no saberlo Contagiar a un abuelito o alguna persona susceptible Y producir la enfermedad Entonces la conclusión de esto es consúltenlo con su médico de cabecera para que le den mejor consejo en cada caso. Si mis hijos salieron positivo para COVID, ¿en qué tiempo nos conviene para la vacuna COVID? Ya están priorizados. Bueno, eh, en teoría después de, después de cuatro semanas podrían ya va ser vacunados. La lactancia, único alimento que le provee a nuestros hijos todo absolutamente todo lo necesario para su alimentación y para adquirir herramientas de defensas ante tantos virus en esta pandemia. Esta protege más de un 99% de las enfermedades de hoy día. Yo tengo un bebé prematuro, va a cumplir tres años y aún le sigo dando leche materna sin, que import sin importarme lo que opinen los demás. Muy bien, la leche materna es el mejor regalo que una mamá le puede dar a sus hijos. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Ya es conveniente llevar a los niños a las citas presenciales, como le acabamos de, de, de informar, la Fundación Neumológica Colombiana está implementando los protocolos de bioseguridad para que la asistencia a la Fundación Neumológica se haga de manera segura. Si el niño tuvo COVID hace tres meses, ¿es bueno vacunarlo con el refuerzo de las vacunas? Sí, es muy importante. Después de que haya superado la infección respiratoria, todo niño debe mantener su esquema de vacunación actualizado según el calendario de vacunas para cada edad. Mi hijo tiene 13 años y tiene asma. Apenas está en tratamiento, pero es juicioso con el tapabocas. Es muy bueno. Es una de las medidas de las que hablamos el día de hoy. Buena tarde, doctor. Ya podemos vacunar a los niños con asma de 12 años contra el COVID o el médico debe autorizar? El ministerio va, va eh, a expedir eh, la comunicación correspondiente cuando ya se disponga de vacunas. Ustedes se han dado cuenta que, se ha que el ritmo de vacunas se enlenteció y que se desabastecieron, por ejemplo, de la vacuna de, a, a, la vacuna de Pfizer y, y han estado llegando a otros tipos de vacunas. Es muy importante que independientemente de la, de la vacuna, traten de asegurarla que tengan indicada para su grupo de edad. ¿Después de cuánto tiempo de un contacto con persona con COVID es recomendable hacerle la prueba a los niños? Habitualmente, eh, cuando le hagan la prueba a los, a los padres, porque alguno tuvo síntomas y salió positivo, lo ideal sería hacérselo también a los niños, y esto con fines básicamente también de hacer el cerco epidemiológico y mantener el aislamiento. Sin embargo, afortunadamente la mayoría de los niños han tenido una evolución muy favorable y no se han complicado. Buenas tardes, el tapabocas quirúrgico tiene derecho que parte va hacia adentro? Es muy importante, algunos tapabocas eh, tienen, un, tienen un colorcito eh, Como este Que tiene un color azul A ver, está un poco Demorado acá Entonces la idea es que La parte azul va hacia adelante Y la parte blanca Va hacia adentro Bueno el esquema de vacunación general, ¿hasta qué edad va? Las vacunas, básicamente, el esquema de vacunas termina a los cinco años, pero cada año van a hacerse refuerzos de algunas vacunas, como lo es, por ejemplo, la influenza, eh, que es muy importante en los pacientes con enfermedades respiratorias. Bueno, todavía nos quedan unos cuatro minuticos, así que aprovechen el tiempo para, para sus preguntas. ¿Es conveniente llevarlos a clases de piscina ahorita? Bueno, es muy importante, como les decía, por lo menos esperar a que, a que baje un poquitico la pandemia porque los casos están muy disparados. Eh, Prefieran actividades al aire libre, eh, sin tanta gente alrededor. Hay muchas alternativas para hacer actividad física y compartir en familia. Traten de evitar recintos cerrados Traten de evitar hacer fiestas, traten de hacer reuniones familiares con muchas personas. Bueno, vamos a ver si hay otra pregunta. Ok. Valentina no tiene un pulmoncito y tiene asma. ¿Será aconsejable enviarla? Valentina se deja el tapabocas, pero en ocasiones se ahoga con el puesto. Si un paciente tiene dificultades para mantener el tapabocas puesto, yo pienso que va a ser complejo que, que, que el, el tapabocas la proteja. Entonces, si llega a retirarse el tapabocas, es probable que ella se pueda contagiar. Y si solamente tiene un pulmoncito, hay que cuidar ese único pulmoncito que ella tiene. Muchas gracias por los buenos comentarios a todos nuestros pacientes este tipo de actividades de verdad que las hacemos con todo el cariño con todo el gusto buscando siempre que ustedes tengan información confiable comprobada médicamente y no duden siempre en preguntarle a un médico, los médicos somos sus amigos, no somos sus enemigos y queremos lo mejor para nuestros pacientes, evitemos por favor eh, eh, tener, tener este, eh, situaciones como las de Redes sociales, en redes sociales, en periódicos y en medios de comunicación se difunden muchas cosas que pueden no ser ciertas y pueden producir complicaciones en nuestros pacientes. Mi hijo de tres años sospecha tuvo COVID ya hace un año. Ahora se congestiona mucho. ¿Qué puedo hacerle? Muy probablemente, si el niño tiene síntomas respiratorios desde ya hace mucho tiempo, es probable que haya que buscar una enfermedad respiratoria crónica lo mejor es poder hacer un examen físico completo y una consulta médica para poderle dar una atención adecuada. El consumo de frutas ricas en vitamina C realmente sube las defensas frente al virus. Todos los, todos los suplementos nutricionales como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina B, la vitamina A, todas, todas, todas mejoran mucho el sistema inmunológico, no solamente la vitamina C. Y la vitamina C se encuentra en los alimentos, prefieren los alimentos a lo que venga en una farmacia Bueno, muchísimas gracias por su atención Les envío a todos un, un caluroso abrazo en la distancia Cuídense mucho, por favor No queremos que nuestros niños se sigan enfermando Y que no vayan a tener complicaciones infecciosas en el futuro próximo Muchas gracias